Bueno, desde nuestra coalición, en primer lugar, lo que queríamos hoy es eh, agradecer a la Asociación de Amigos de Mendarrieta el trabajo que han hecho eh, durante muchos años y que, en parte, pues eh, va a ver hoy eh, la luz o un principio eh, con la aprobación de, de esta PNL. Y agradecerles de manera especial el que hayan realizado... Eh, este planteamiento que finalmente debatimos hoy en la Cámara, contando con la voz de personas de este país con una implicación muy potente en nuestra realidad socioeconómica. Y, desde luego, desde nuestro grupo, agradecer que se haya contado con la participación de sindicalistas de, de solvencia demostrada en la defensa de los derechos ...de las y los trabajadores de este país. Para nosotros esta cuestión es muy importante. Y es una iniciativa cuyos eh, objetivos nosotros compartimos. Compartimos casi diría que plenamente, sobre todo en base a cuatro elementos. La consecución de una realidad de empleos de calidad en nuestro país. El reparto de la riqueza, que no es una cuestión en absoluto menor. La democracia económica y también el, ap el aporte de las empresas y de la realidad económica al entorno social en el, que, en el que se desarrollan. Creemos que el modelo de empresa que se plantea en esta PNL, si se desarrolla si se desarrolla correctamente, al menos desde nuestro punto de vista, puede ser un modelo alternativo al modelo de empresa capitalista tradicional que tenemos en estos momentos y que representa fundamentalmente las empresas de Confebás, en nuestro, en nuestro país. Un modelo alternativo, sobre todo, en relación al papel de las y los trabajadores en las empresas. Un modelo alternativo en cuanto a la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la gestión, pero también en los resultados económicos de las empresas. Y un modelo alternativo en cuanto a la práctica cotidiana de las empresas, en cuanto a comunicación, información y en la coparticipación en la toma de decisiones. Por eso nosotros pensamos que este modelo es un, un modelo de empresa alternativo que plantea, tal vez, una lógica diferente a la que estamos acostumbrados en nuestras empresas. Una lógica que contrapone la lógica del beneficio económico como único objetivo en las empresas a un modelo que pone, de alguna manera, el medio de vida de las personas que trabajan en las empresas como objetivo. Por eso nosotros pensamos que el fondo de la propuesta plantea implícitamente una crítica a la lógica capitalista de funcionamiento empresarial, porque proponer un cambio de modelo empresarial a otro más participativo en la propiedad y en la gestión para una redistribución efectiva implica, en nuestra opinión, que el modelo mayoritario actualmente, el que representa Confebas, está dirigido fundamentalmente a privatizar beneficios y el control de la economía y las empresas. Y por el contrario, este modelo plantea una posición nítida para la extensión de derechos de información y consultas sindicales en las empresas y establece mecanismos de control sindical que permiten ganar terreno a la parte trabajadora en la gestión y en la propiedad. Es un modelo que puede, al menos por lo tanto, si se orienta realmente en esa dirección, reforzar el contrapoder de las y los trabajadores en la economía del país. ...y orientar la lógica económica en otra dirección. No estamos hablando, lógicamente, del socialismo... ...pero sí hablamos, al menos, de la implementación de una lógica económica... ...que rompe en buena medida con la lógica hegemónica capitalista... ...a través de objetivos y de prácticas alternativas en el mundo de la empresa. Por eso nosotros vamos a hacer especial hincapié en que no se debe confundir... ...y no vamos a permitir que el Gobierno vasco pueda hacer propaganda... ...tenga la tentación de hacer propaganda... Y confundir interesadamente la promoción de la extensión de un modelo empresarial como este, que hunde sus raíces en el cooperativismo, en el sindicalismo y, sobre todo, en las sociedades laborales, confundirlo con el denominado nuevo modelo de relaciones laborales de Adegui y CONFEBAS, cuya intención es, básicamente, individualizar las relaciones laborales y destruir la organización colectiva de las y los trabajadores. Es decir, todo lo contrario de lo que se puede desarrollar con la iniciativa que se plantea hoy. Aunque sabemos que el papel todo lo aguanta y esta PNL, como tantas otras, corre el riesgo de quedarse en un cajón después de ser aprobada. O lo que sería peor, que alguien tenga la tentación de dar la vuelta a la interpretación de los contenidos para considerar cualquier cosa como un modelo inclusivo participativo de empresa. Nosotros estaremos vigilantes para que se pueda desarrollar en el sentido que les explico, a la vez que creemos que se puede ir más allá para implementar la misma desarrollando iniciativas concretas para impulsar una verdadera democracia económica. La lucha por la democracia económica es un eje troncal para nuestra coalición. En el documento que presentamos en la ponencia de autogobierno ya planteábamos esta cuestión. Allí señalábamos que los países con mayor productividad son aquellos en los cuales los derechos de participación de las trabajadoras en la gestión de las empresas son mayores la mayor y mejor productividad se produce en los países donde los sindicatos tienen mayores derechos de codecisión, sobre todo en relaciones con fusiones, adquisiciones, inversiones y desinversiones. Por eso planteábamos la conveniencia de que en el corto plazo las políticas públicas que se implementen en Euskadi, tanto en el ámbito público como en el privado, fortalezcan los procedimientos de información, consulta y participación de las y los trabajadores, algo de lo que habla esta iniciativa. Proponíamos, concretamente, la inclusión en el capítulo de ámbito socioeconómico que los gobiernos de las diferentes instituciones vascas tuviesen obligación de promover, junto a los diferentes agentes económicos y sociales, el establecimiento de mecanismos de democracia económica en las empresas, así como la participación sindical y de las personas trabajadoras en la gestión y en la propiedad de las mismas. Nuestros planteamientos son, por lo tanto, compatibles con la iniciativa que tenemos hoy sobre la mesa pero tenemos claro que la misma no es compatible con los planteamientos y, sobre todo, con la práctica de la patronal de nuestro país. Por eso, yo, en cierta medida, no comparto una de las afirmaciones que ha hecho el señor Carmelo Barrio. Evidentemente, si se desarrolla este modelo, tendrá que convivir con el modelo que tenemos eh, hoy en día, con el modelo que representa Confebas. Pero, en nuestra opinión, no son compatibles. Estamos convencidos de que lo que se aprueba hoy no es compatible con la patronal actual, no es compatible con CONFEBAS, con ADEGI, con la COE, con organizaciones empresariales que fomentan y realizan prácticas contrarias a las que se explican hoy en esta proposición no de ley. El modelo de empresa inclusiva participativa no es, no puede ser, lo que hace CONFEBAS que en su día a día, disfrazando de participación, la vulneración sistemática de la negociación colectiva. No es lo que hace CONFEBAS cuando manda cartas de recomendación a las empresas sobre cómo afrontar la negociación colectiva para reforzar su posición de fuerza frente a las y los trabajadores. Lo que asumimos hoy no es compatible, en nuestra opinión, con la práctica diaria en las empresas de CONFEBAS, empezando por los derechos de información y consulta del artículo 64, información de la que se habla mucho en esta PNL y en la justificación, y que en el día a día de las empresas de CONFEBAS es una batalla cotidiana de representantes de las y los trabajadores. Ni qué decir de la aplicación unilateral de condiciones de trabajo que se practica de manera cotidiana en las empresas de este país. Ya sea de una manera formal, te aplico un convenio que no te, que no te toca y, si no estás de acuerdo, ya si eso me denuncias, o, de facto, individualmente, te aplico las cosas del convenio que a mí me interesan. Y lo mismo, si no estás de acuerdo, ya si eso me denuncias. Podría pasarme toda la mañana poniendo ejemplos de cómo la práctica cotidiana de Confebask es absolutamente incompatible con este modelo que discutimos hoy. Prefiero centrarme en que el modelo que discutimos hoy sí es compatible con muchas de las aspiraciones y planteamientos de los representantes y las representantes de las y los trabajadores, y es, planteamiento, es, es compatible, como decía, con los planteamientos que tiene nuestra coalición en cuanto a avanzar a democracia económica. Lo que sí me parece importante señalar es que esta iniciativa no tendrá un buen futuro si, a la hora de desarrollarla, no se cuenta con los agentes sociales. Y este es un consejo que me daba ayer un día histórico sindicalista de este país, que primero lo fue del AP y después de comisiones obreras, y me decía es una buena iniciativa, es un buen inicio, es un buen pozo, pero depende mucho de cómo se desarrolle. Para que, efectivamente, podamos decir que en Euskadi, en el futuro, haya otro tipo de modela, otro tipo de modelo de empresas que podemos llamar inclusivos, participativas, o para que, como tantas veces en la historia, se pueda desvirtuar una iniciativa que, en nuestra opinión, es loable, es respaldable, hemos firmado y vamos a votar. Es que ricasco.